Bueno, estamos aquí en un mall eh, Plain de, dentro de los Texas y nos sentimos contentos de estar aquí pero, así es. pero un tanto tristes porque sabemos que algunas de las tiendas de aquí se van a cerrar Correcto, así es y No solamente unas tiendas sino una cadena de tiendas se van a cerrar va así a haber más es. de mil empleos se pierden. Entonces... Muchas, muchas. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Cuando las grandes negocios se van al servicio en línea, Ajá. las ventas en línea ya no necesitan tanto personal. Ya no necesitan... Ya no necesitan personal. tener tanto así inventario. Es, así es. Entonces es, ese es el gran problema que hay cuando eh, los empleados trabajan nada más como, como, como, sí, como un empleo. Exacto. Entonces, eso es lo importante que queremos comentarte a ti, amado, amada, que estás viendo ahorita este video. ¿Qué te parece mejor trabajar para otro con el riesgo de poder ser despedido porque simplemente no hubo ya las suficientes ventas? no hubo ya suficiente movimiento en los, en los negocios o así tener es. un ingreso residual antes de que tú pudieras tener un problema de, ¿De despido de despido porque no empiezas a prepararte así es. porque esto acontece y esto sucede correcto así es ahorita que estamos caminando por aquí por este mol bueno, dimos cuenta de que hay muchas tiendas que están, ¿han que están cerrando, Está porque están yéndose desocupado. más al internet, Así a hacer sus ventas vía en eh, línea, eh, en línea, sí. Entonces, sí. nuestra sugerencia es para ti, prepárate. Empezar a hacer los cambios de ya, porque eh, verdaderamente que. han surgido muchos despidos con relación a. a a, a los cambios que, que ha habido en la tecnología, ya que sabemos que por medio de, de, de, de internet, de línea, podemos hacer compras y, y, y bueno, necesitamos hacer cambios. Así es. Necesitamos Prepárate para el cambio. Así es. Cuenta con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, con nuestra orientación. Si en algo podemos ayudarles podemos servirles. Déjame decirte que sí se puede. Sí se puede. Y vamos sí a hacer en línea. ¿Qué te parece? Correcto. Les invitamos a ver nuestros videos. Claro RafaeliaTV.com. Sí. Y pues, eh, saludos, saludos en este momento. Eh, está nevando aquí en Dallas. Eh, se ve bonito, nada más que se siente muy frío. Pero les enviamos un fresco, un fresco abrazo. <risa> un claro caluroso que... saludo. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones.